Dice muy claramente que la salud debe ser prioridad en las políticas públicas. ¿Por eh, eh, qué es la importancia de que el diputado eh, esté haciendo este tipo de jornadas informativas? No solamente él como diputado, sino también él es presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Él asumió, eh, asumió la presidencia y dentro de la comisión de salud ha ah, centrado su énfasis en dos temas principales que es lista de espera, la reducción de la lista de espera y en la deuda hospitalaria, especialmente en la región de la Elocanía y también otras regiones porque al ser presidente de la Comisión de Salud también tiene que ver con otro, otros temas de otras regiones y a nivel país. ¿Qué hablará el diputado hoy día? que se conversará el día de hoy? El diputado hablará de la reforma de la salud, la reforma que está impulsando el gobierno, el diputado tiene una posición bien clara que la va a dar a conocer. Eh, también el, el fortalecimiento de la salud pública, lista de espera, deuda hospitalaria y urge reformar el COMPIL, que también es una postura que tiene el diputado con todo el tema de las licencias que se... Eh, han pasado últimamente y también se han visto por los, por los medios, por los medicamentos eh, hay proyectos de ley, por supuesto donde está el diputado participando activamente, participando y proponiendo proyectos de ley hace poco votó la atención referente a adultos mayores eh, también ha sido profesor de, de la ley a favor de la ley de eutanasia y eh, también está presente en la discusión de la ley nacional del cáncer y también, ¿qué hablaremos? Que es un tema tremendamente importante Y que fue que se recalcó mucho ese día Cuando hicimos la visita, que es el tema de la presión ¿Ya? Sí. Eh, Ahora sí, ¿no? ¿Dale? sí ¿Sí? Está no, ¿no está haciendo bien? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Por, la la ojo Por eso te iba ¿Qué significa esto? Hay una reforma a la salud que está presentando el gobierno El diputado dice que esta reforma a la salud es, No es una reforma a la salud en su conjunto Pero sí una reforma a la enfermedad Que es algo mucho más mínimo Y que no es, abarca eh, todo el tema de la salud en su conjunto aquí hay varios temas que él menciona que son cinco temas que tienen que ver específicamente con el punto de vista que tiene con esta reforma a la salud y eh, el, el diputado comenta, que ver para, para, para acá, dice que el modelo permanece igual ¿qué significa esto que el modelo permanece igual? que dice que no hay plan de salud universal continúan las discriminaciones por edad, enfermedad y capacidad económica. Esa es una primera dimensión que el diputado menciona muy claramente. También dice que esta reforma que propone este gobierno eh, debilita el sistema público. ¿Por qué lo debilita? Lo debilita porque esta modalidad eh, debilita el seguro público y también eh, no tiene planes de salud universal. Por esa razón lo debilita. Hay una, hay una tercera dimensión que dice que esta reforma no contempla la prevención. ¿Por qué no contempla la prevención? Dice porque hay una oportunidad para enfrentar los problemas graves. Existe la oportunidad, pero esta reforma no lo está enfrentando. Y eh, eh, es una reforma para la enfermedad, pero no se hace cargo de enfermedades más importantes como son el cáncer, el VIH, enfermedades mentales obesidad, abuso de drogas, alcohol y eh, van a seguir los retrasos y las listas de espera van a seguir avanzando Cuarta dimensión, dice que esta reforma no favorece ni fortalece CONASA sino que fortalece principalmente a las misales. Ya, La, Aquí el diputado dice muy claramente y lo va a conocer no solamente por sus redes sociales sino también por prensa que dice que las Isatres no van a perder ningún, ni un solo peso, absolutamente nada y van a tener, tener pacientes jóvenes y sanos y se cambia la tabla de riesgo por una de compensaciones que es un mero cambio estético que él ya lo, lo, lo conoce más en profundidad y va a dar todos los detalles qué significa eso y hay una quinta dimensión que abandona a las personas enfermas ¿Qué significa esta dimensión? que continúa la discriminación por enfermedades, así lo afirman las ISAPRES, y también se discrimina por edad, y los adultos mayores se ven afectados. Así que eh, es un tema complejo. Pero no todo es negativo, dice el diputado, también hay dos aspectos que son positivos, y que también lo recalca. Y, ¿cuál es lo bueno? Dice que elimina la discriminación por sexo. ¿Qué significa esto? Que se termina con la discriminación en los planes de salud para las mujeres, y... Carga de salud de FONASA. Eh, ahora dice que acá eh, se genera la posibilidad de que los hombres puedan pasar a ser carga de las mujeres. Esos son dos aspectos positivos. Así que, bueno. No todo negativo, no todo negativo <risa> sí. pero. todo negativo. No. Pero sí, uno, uno analiza. Claro. <risa> Porque si uno analiza los cinco puntos que son centrales, obviamente pero, no, hay, no hay ningún avance no, no, y son solo eh, avances desde afuera y no hay nada profundo. O sea, es que son, son cosas que no son relevantes, como que el esposo sea carga de la señora y lo más importante es los planes de salud. Yo tengo un hijo que es ingeniero, no es porque yo me levante, no está bien, pero él está en Isabel. Y un día le pregunto, ¿y tú niño también está en Isabel? Porque tiene dos niños eh, hijo de él. No me dice lo tengo con ASA porque son cargas de mi señora, porque el plan me sube como cuatro veces el que tengo yo para tener un niño porque es alto riesgo porque es muy chico Entonces me dijo, para tenerlo otro. No? Bueno. Sí. Entonces me dice, ¿cómo voy a tener la misma? Me dice, no me voy a dar el bolsillo, no Y él está porque él le sano. Súper fácil. Y yo dije, puede ser que no te enfermas nunca te... Ya ¿Veamos el tema salud? ¿Veamos el tema salud antes de pasar O ¿Cómo? Sí, más ¿Cómo, ¿Cómo lo hacemos? Uh -huh. Ya, perfecto eh... Mira. Ahí... Hay Varios proyectos de salud en este momento Que tiene el gobierno Uno tiene que ver con el tema de salud. Y otros tienen que ver con el, con Fonasa, algunos otros. Habría que decir que eh, hoy día el, nuestro sistema de salud es un sistema eh, dual. Y es un sistema dual porque tiene salud privada y salud pública. No todos los países tienen este sistema. Hay países que tienen un solo sistema, que es la salud pública, y en donde la salud privada es muy accesoria. Y la apuesta que eh, muchos de nosotros tenemos dice que debiese haber un seguro único. ¿Qué quiere decir eso? Que todos paguemos nuestro porcentaje de seguro que nos pagan, se lo paguen a un fondo único y que la ISAPE sea reaseguradora. ¿Qué quiere decir eso? Que todos tenemos el mismo monto y que la ISAPE cuando alguien quiera una prestación especial, la se la puede comprar SAPE con un seguro. Como el día vende seguro, usted se opera, usted le vende seguro, usted le asegura algunas cosas igual. Bueno. ¿Por qué esto? Porque sucede que el per cápita del, del sistema privado es de 800 dólares. Y el per cápita del sistema público es de 400 dólares. Si hubiese un fondo único, esto sería más o menos unos 550 dólares de per cápita. O sea, el sistema público ganaría, a expensas de esto, ¿cierto? más prestaciones. Quizás la gente tendría más plata el sistema público para gastar en las personas. ¿Cuál es el problema? El problema es que hoy día el sistema eh, separa, para, descrema, se entre las prestaciones para el mundo privado y para el mundo público. ¿Y cómo lo hace? Que eh, Cuando la gente se va a operar en el sistema privado le dicen yo le voy a cobrar a usted un millón de pesos. Si fuera por ponarse me dicen yo le voy a cobrar mil pesos. Pero de, eso, de ese millón de pesos que le voy a cobrar a usted, eh, yo le voy a dar una cobertura, lo que yo le voy a cubrir a usted es tanto. Existen como 80 planes de cuánto es el tanto que le cubre. ¿Qué le cubre? Entonces por eso el sistema de ISAP hoy día tiene una dispersión enorme, y una gran cantidad de planes, tratando de ajustar el plan, los planes de distintas forma de distintas grupos de personas. Tiene un, un solo, tiene dos modelos nomás. Uno que se llama modelo de atención institucional y otro que se llama modalidad de libre elección. La modalidad de libre elección es cuando usted va a la consulta y compra un bono y compra todo y paga y lo hace afuera, en el sistema privado, y el sistema modalidad de atención institucional es el que usted tiene ahora. ¿Cuál es el problema? hoy día, nosotros decimos, los que estamos bien y que queremos. Que hoy día, cuando, a usted, cuando el sistema de FONASA le paga la modalidad de elección, le paga a un 75% entre un 50% y un 75% más de lo que le paga al sistema público por la misma atención? Yo no voy a operar de necesario a usted, el que le cobre en el sistema público al hospital le paga mil y en, el, en la clínica le paga mil? ¿Qué hace esto? Que el sistema público se vaya, mientras más actividades vaya teniendo, que como si el niño le alcanza, se va endeudando. Entonces, esta deuda hospitalaria que tanto conocemos de tanto tiempo, tiene que ver con esa, con esa tremenda carga de la casa. ¿sí? Y usted está siempre haciendo más cosas de las que realmente le diga el banco. Entonces, ¿qué va a pasar fin de año usted termina con una deuda? ¿no? Entonces nosotros decimos, pero si usted saliera a hacer esa misma actividad, esa misma cazuela la puede hacer en un restaurante, ¿cierto? en la casa se la van a valorizar a día, pero si la van a ir a un restaurante se la van a pagar a cien. Entonces cuando usted sale a venderla afuera, se queda con plato Cuando lo hace adentro, se queda sin plato Entonces lo que está proponiendo el gobierno hoy día es externalizar parte de las actividades así como lo hacen en la U entonces porque en el auto le dice, ¿sabes A usted hay que una cadera. La debo operar dentro de seis meses de una cadera. Si a los seis meses yo no la operó una cadera, yo le voy a mandar operación a la clínica. ¿Qué ocurre, ¿cierto? Cuando usted va a operar una clínica, el sistema gasta más. Y muchos de los que trabajan en el sistema y en el sistema hospitalario se salen de allí y son los mismos que están operando afuera. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? los mismos. Entonces, este sistema público se va enflaqueciendo, se quedan algunos incluso, porque además son fuera de que están en esta parte de la... En, en la y están en la otra parte también, solo que acá les pagan más. Así que una de las propuestas que tiene la idea de la reforma de FONASA es esta cosa de finalmente que las prestaciones no augen, que se hagan, se las puede hacer aquí. Si no la puede hacer aquí en el hospital, que la haga en alguna parte de la red, en alguna parte de la red hospitalaria, o que finalmente la haga cierto en donde, en donde FONASA tenga convenio, o sea, en la clínica mayor, en, en el mismo hospital de la pero fuera de horario donde finalmente tiene convenio con sociedades médicas y no con personas. Entonces, nosotros lo que estamos diciendo es que antes de hablar de cualquier reforma este tipo, Veamos un tema esencial, cómo vamos a reparar la deuda hospitalaria, cómo vamos a hacer para cerrar esa brecha que hay entre lo que vale la prestación y lo que para que el sistema se quede sin deuda. Ese es como alguno de los puntos centrales de discusión que hay hoy día en esta materia. El resto como muy bien dice usted, claro el reto de que el hombre el que se descargue la montilla es un tema secundario más bien accesorio, un tema central que tiene que ver con finalmente el financiamiento y el modelo de gestión es un tema complejo nosotros estamos pidiendo que exista un plan de salud universal pero que sea universal para ambos para la ISAPRE y para el sistema público ¿qué quiere decir esto que yo Igual solo usted va a SAFE y, y compra un plan. Este plan dice, yo, no, yo, yo con este plan, solo le doy, que no está pagando por FONASA, ¿sisto? así que el, el pago es distinto, porque la gente si si es igual, si FONASA paga igual. ¿no? Pero la gente paga, ¿no? no FONASA, la gente está pagándole FONASA. Gran parte del financiamiento FONASA viene de la, de, de la protección de la persona. Entonces nosotros decimos que exista un plan yo le aseguro a usted que yo le voy a operar los cuartos, que yo le voy a tener la guagua que no sé qué cosa, que esto es de otro. no le aseguro a usted que si usted tiene, no sé, estoy inventando ¿no? Eh, si, si usted tiene una cosa un poco frecuente que no sea tan importante todo importante pero, no sé qué que, que, que, que, que, que, que usted, si usted tiene un desgarro y que es que, vivían que, como, como, como Bolonia a veces yo no se lo voy a pagar Usted va a tener que comprarlo con los bancos y usted tiene eso hay que pagarlo a parte. O sea, hay que tener un seguro, hay que tener... Igual como la gente tiene seguro, eso mismo sistema más seguro, incluso en otro sistema público para asegurar enfermedades que estén fuera del plan. ¿Y el plan que debería de contener? Las enfermedades más frecuentes, las más caras, las que tienen mayor importancia o trascendencia, es que son los criterios que usan hoy en la ujía, día. O sea, el distinto es decirle que usted, a lo mejor, el cáncer de pulmón no es tan frecuente, no es muy frecuente. ¿eh? <risa> que que no, no tiene tanto impacto sanitario, o sea, no es la mortalidad de la persona no está asociada a la, al la, a la, a la cáncer de pulmón, pero tiene, tiene trascendencia, ¿por qué? Porque es mortal. Entonces, eh, la importancia, la trascendencia, ¿cierto? la prevalencia sea el elemento es decir. Esta enfermedad son la que vamos a Y las otras las vamos a dejar, pero las vamos a hacer como accesorios. Eso es lo que estamos proponiendo, nosotros que ocurra. Con un fondo único de salud, con un plan universal, donde esté garantizado ciertas prestaciones y la otra hay que resolverla de otra manera. Esto es posible solo si tenemos los 550 dólares, pero no si tenemos 400. Por eso es importante tener un fondo único de salud. ¿cierto? en este sistema este sistema dual hoy día le hace mal al sistema le hace mal al sistema sí. público le hace mal hoy día le está proponiendo terminar con la discriminación de género ¿ah? ¿qué quiere decir? Pues, hoy día si usted va a comprar un plan y le dice que no? usted tiene usted, yo tengo 25 años usted va a tener cuatro entonces yo le voy a vender un plan ¿quiere plan con útero o plan sin útero? ¿Qué plan con útero? Que yo le pago el parto. ¿Y qué plan sin útero? Yo no le pago el parto. Entonces, ¿por qué? Porque usted es mujer, va a tener hijo, esto, va a tener con por natal, la guagua, se le atrever, no, Porque usted es un cacho. Entonces, con usted es un cacho, yo le voy a cobrar más caro. Entonces, le establece el factor de riesgo para este hombre como este es sano, no va a tener hijos ni nada, ¿cierto? a lo más se va a enamorar entonces a él, a él le cobro uno y a usted le cobro dos por dos entonces establece una tabla de ahora el le dice, le vamos a estar. no vamos a cobrar esta tabla de ¿por quién? y uno dice que bueno, bien pero sí le voy a cobrar eh, por riesgo, de enfermedad y por edad entonces, usted usted tiene su baño, usted va a tener artrosis. Lo más seguro es que con, eh, par, mama, eh, va a andar con ciertos pares. Y en una puede tener un cáncer de mama. Va a tener osteoporosis, así que usted caro. Este es hombre más barato, juega la pelota. Lo va a tener puede pasar y se queda, así que va a ser más barato. Pero yo este le voy a cobrar más caro. con sexo, pero sea por qué, por edad. Y por carga de enfermedad. ¿Qué quiere decir por carga de enfermedad? ¿Usted sana? Eh, no. El, no. ¿Qué tiene? Usted no me tiene con Entonces le voy a cobrar lo mismo que hay por 1.2. Le voy a poner un poquito más. ¿Y usted es diabética? Sí. Ah, entonces le voy a cobrar 1.4. ¿Hipertensión? Ah, 1.5. Carga de enfermedad. Por cada enfermedad le voy cobrando un poquito más como cualquier sistema seguro esa es la carga de enfermedad. entonces al final del día cuando ustedes están cobrando por edad y por carga de enfermedad lo que dijo Cavier ese caballero que dijo a proceder la televisión un día dijo algo cierto dijo lo que lo más seguro los dueños de la conversación es la mesa y cuando se dan punto dijo nosotros no podemos tener enfermos ¿Te ¿De acuerdo? Sí, sí, sí, sí. ¿Y tiene razón? Sí. ¿sí? ¿Para qué país vive ese caballero? Sí, Pero tiene razón porque para financiar su negocio, lo que está diciendo es, necesita que esté joven, que esté sana, sí, sí. que no se enferme. Que en no porque si se enferma, ahí va. Por lugar. ¿dónde tiene que irse, le va a decir el señor de no he empezado usted, ¿sabe dónde tiene que decir? Ah, buenas. Allá que la reciben, porque es un seguro público, siempre que la La tiene que recibir. Entonces, el negocio que hace, quizás, es muy importante. Porque se asegura lo bueno, bonito y barato. Y si le deja al sistema público, ¿cierto? Lo, lo gana. Al igual como la, la FT. Es lo mismo. Esto es que lo mismo. Que se, o sea, la FT, la diferencia es que están en el que de, de los Sí, pero si Sí. Y ya nadie nos ha tocado el tema, ni por el cartel de la verdad, por la AFP, y se sigue igual. La salud, igual es un negocio. <risa> Cuando la salud era ser netamente del Estado. Porque nosotros por nacimos todos los chilenos, al Estado chileno mm. Ahora, ¿quién, ¿quién hizo la ISAPRE? El mismo que hizo la FIME. <risa> <risa> bueno, entonces, imagínense, ¿para, ¿para qué estamos en democracia? ¿Cuántos años ya estamos más de 20 años en democracia? Imagínense, hemos elegido nuestras autoridades. Y ahora se ¿sí han dado cuenta de los instrumentos de errores del pasado y no, no, no son capaces hasta el día de hoy de decirle no, aquí hay algo malo, esta cuestión es. ¿sí? ¿Para qué están nuestros diputados, nuestros senadores? Porque esto tiene rango constitucional, ¿Ah? Porque esto tiene rango constitucional. Pero bueno, entonces, que la constitución hay que cambiarla, bueno, ¿qué cuesta decir? Yo no he escuchado a ningún diputado o senador. Bueno, en es esta cuestión no hay voluntad política, un plebiscito. Que el país se pronuncie, ¿qué es lo que quiere? ¿Por Porque la constitución no permite el felicito? Sí. No te Pero quisiera pero, pero, pero, pero, ¿no? preocupar. La regla de voluntad. No, no, no, no, bien. No, bien. Yo, yo, yo, yo sí. Lo que, que dice era. Sí, sí, sí. Pero por, sí. claro, ah, sí. no, no Y también que no hay voluntad política. No, no y sabemos nosotros que pasa? No, sí, no hay, lo que estamos no hay, viendo no hay, aquí, por día. Lo que estamos viendo el día aquí, nosotros es lo que pasa. Porque si unos poquitos eligen, nosotros estamos eligiendo participar. Y el resto no, y el resto... Pero, pero si no hay voluntad, usted tiene que dar la razón, pues. ¿Sí? Si no hay voluntad política. Si quiere, pero ¿qué no ha tenido? Porque las reformas constitucionales tienen tiene lo que se llama por calificado. ¿Qué quiere decir? Que para modificar, una, por ejemplo, una, una, un proyecto de ley, cierto que sea ley orgánica constitucional, se necesitan 89 votos hoy día. 89 votos. La oposición, con la democracia, no la voy a incluir en esta ocasión, porque el tema de no sí, la reforma opcional está con otra, es otra sí. cosa. Pero con esto tenemos 72 votos. No, pero... Nunca no, han habido 89 votos. Pero que hoy día, por ejemplo, ya, el, el, el, el presidente está de Mundo. Hoy día se hace mucho más difícil, pero cuando hubo las la, la oportunidades en el Senado, nunca no si tuvieron nunca Senado, nunca hubieron presidentes que tuvieron mayoría en no, no, no, la sí, sí, cámara sí, de Estado. Sí, no, no y... ha habido mayoría simple simple ¿sí? hay distintos S los, claro, no, no, hay bueno, hay, no, bueno y ¿a dónde está cómo miran entonces los que son políticos cómo miran el resto de la gente no yo le digo yo le digo otra yo le digo otra pregunta ¿cómo los que eligen eligen a personas que no están dispuestas a cambiar la Constitución? Bueno, por eso lo que el país ya... Ya... Ya lo veo de lado, a su mente, oye los ojos, y estamos viendo. Porque aquí hay dos temas que son tremendamente porque Estamos viendo el tema de salud. Dígame usted, ¿por qué nosotros tenemos que estar hablando de desarrollo si nosotros nos Sabemos que es un negocio para la desarrollo. Incluso el Estado les pone prácticamente <coughs> sí. más encima. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Imagínense, ¿dónde el? le ponen plata? ¿Ah? ¿Dónde le ponen plata Estado? ¿A la Isabel? ¿Dónde? ¿Le pone plata? ¿Dónde? Bueno, yo creo que usted lo, lo, lo, lo tiene muy bien clarito a, ¿A dónde, dónde va la plata que... No, la, la le, otra vez está No, el Estado le pone plata a la Isabel. Lo que ocurre es que, que, yo, que yo de que tengo yo que se ser súper preciso porque está bien. La única forma que tiene de subsidio el Estado es que, por ejemplo, la, la licencia maternal no la paga la Isabel, la paga el Estado. Sí. Bien. ahí se, le dice a la señora que sale muy cara porque usted tiene un pacto y lo tiene que pagar una cesárea, un pacto normal pero se aseguró de alguna cosa su su natal no se lo voy a pagar yo se lo va a pagar el Estado se lo paga vale el Estado hoy día siempre se lo va a pagar el Estado entonces quiero, hacer, quiero ir a su punto ¿eh? que me parece importante nunca, ningún gobierno ni el de Piñera anterior ni el de bachiller, ni ningún gobierno ha tenido un pueblo calificado. Sí. No, sí, pero mayoría han tenido... Sí, pero sí, todo está bien. Que que lo, todo esto se modifica con pueblo. Claro. Calificado. No se modifica claro. con mayoría. Sí. De eh, y, y además que, yo creo que eso se puede, lo pueden hacer, pero cuando no hay voluntad política, hay, hay el tema. Porque los políticos, cada uno tira para su partido, para su partido no hay que ir el partido tal, el partido este, el partido todo. Hoy día, imagínense lo que pasa con el tema de la atención. Yo estoy siguiéndome y estoy, estoy, o sea, me indigna que hayan diputados y senadores todavía que no hacen la voz y sabiendo cuántos años los jubilados están viviendo con un miserable sueldo, que hay que decirlo. Y vamos a salir a la calle a decirlo públicamente. Pero si estaría mucha gente, de no ya sí. Pero no, si está bien que esté reclamando eso, pero ¿dónde está la gente que uno elige? Que saben que las pensiones, imagínense la desastre, la cantidad de millones de dólares que tienen para ellos con nuestra plata. Y ya nosotros, ¿cuánto nos dan? ¿Quién hizo la AFP? Ya, pero, no, no, ya no, no, pero digamos que no hizo la AFP, pero han venido cuántas personas después de eso, pero nadie le ha pero puesto en cartel. Me vuelvo a repetir que, que este es un zapato chino porque yo estoy en el Congreso, tenemos mayoría y nosotros no vamos a poder modificar pero ya, ¿Por qué es que... no podemos modificar? Porque no hay una nueva constitución. Pero eh, que cuando, la, cuando la Presidenta Bachelet planteó la nueva Constitución, la gente le dijo que no y le tuvo que dejar guardar en un cartón. ¿Y qué le en contra de que no se aprobara la Constitución? Chirvamos. ¿Qué que es el preciso en esto? No, no, no si lo sumo el preciso para no, porque aquí está la votación. Sí, porque la claro. gente, la votación es no pública, te puede pedir cualquier votación. entonces ¿quién votó 6 cuando votamos? Usted pide un votación. ¿Qué ¿Quién votó este peligro? Usted va a saber. Todo, Todas las votaciones usted las puede percibir por persona, por grupo, por la votación, pero sí que no un es público. Y vaya usted, que tiene la preocupación, vaya usted a mirar las votaciones. Por ejemplo, cuando nosotros votamos hace muy poquito, en la idea de no legislar respecto a la AFP, que vamos a hablar a continuación, a la reforma previsional. ¿Por qué nosotros, y cuando como oposición dijimos que...